Incluso era un uno, porque iba a llegar a, a un, a, a, no iba a pasar y estamos a menos 8. Sí, está, tenemos... Tenemos al doctor Bonilla en la línea. Vamos a ver, buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo está este grupo de personalidades de, distinguidas de nuestra región? Muchísimas Muchas gracias, gracias doctor. doctor. Vamos inmediatamente a hacerle una preguntita. ¿Qué informaciones nos puede usted dar a nivel de San Francisco de Macorís? o la provincia sobre el COVID ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cómo están los casos? Bien, era tanto como he dicho cada vez que llamo eh, que hablamos eh, esto es una oleada que un tiempo sube, un tiempo baja un tiempo sube, un tiempo baja y actualmente eh, esta semana hemos visto que se están iniciando a elevar los números de casos pues porque teníamos aproximadamente 12, 13 días que iba en, en picada. Pero esta semana ya hemos notado que hay algunos pacientes nuevamente en estado muy delicado, tanto en Guiza como en varios centros privados. Y eh, a nivel de lo que son las, eh, los resultados de laboratorio. Eh, hemos visto cómo se han estado diagnosticando eh, sintomáticos y asintomáticos en un poquito número elevado de, de casos. Doctor, hasta ahora aquí en la provincia de Duarte vemos que tenemos 2.655 acumulados, ¿verdad? Eh, y un Reportado. total de 111 fallecidos en total. Reportado. Reportado. Reportado, correcto. A propósito de eso, doctor, ¿qué tiempo dura un, una clínica privada o un centro clínico público, como por ejemplo un hospital, lo que sea, para reportar un fallecido? ¿Eso se toma cuántos días, meses? No, porque eso se lleva una estadística. Y el paciente, si es hablando del paciente COVID, si está positivo en el, antes del fallecimiento, pues se reporta inmediatamente en la enfermedad, no solamente en la muerte. Ahora, okay. si es una persona que fallece eh, y no tiene el diagnóstico claro, bueno, pues hay, hay que esperar que los expertos en patología forense hagan el estudio y la determinación para eso, que se puede tomar un día, dos días, tres días, dependiendo del forense. Correcto. Tres días aproximadamente pudiera ser. Pudiera ser. Supongamos que una semana. Sí. Entonces, Depende del forense y cómo usted no trabaja, entiendo. Porque a veces lo minimizan. Doctor. Buenas. Francis Rodríguez de este lado. Una cosa. Bien. Yo quiero que alguien me explique que al enfrentar situaciones de epidemia como esta, salud pública ha demostrado eh, eh, cierto conocimiento que ha ido aprendiendo de la, del transcurso de, del proceso. Pero se llega a tener control comunitario o demográfico, no sé cómo ustedes le ponen, si se puede segregar una, una zona y decir, bueno, esta zona está libre de Correcto. COVID y esta zona es que tenemos la incidencia. ¿Se Ese quiere llegar ahí un... o a dónde que se quiere llegar? Ese es un punto importante en el cual hemos tratado de hacer énfasis como Colegio Médico en que se sectorice, desde siempre lo hemos dicho, que se sectorice en el país las áreas eh, poniéndolas yo como los demás rojo, verde, amarillo eh, o, o uno, dos, tres, zona delicada zona eh, fuerte etcétera, etcétera donde los casos puedan ir subiendo o donde hayan bajado, donde hayan desaparecido, para que esas zonas sean la que sean el, el, el ejemplo o el punto que se deba seguir para eh, seguir luchando contra este mal. Porque si, eh, si no identificamos, tal como tú dices, la zona geográfica, el punto va a estar muy difícil a pesar de todas las medidas que se tomen. Bien, Doctor, gracias. muchísimas gracias por las informaciones Bien. que nos ha suministrado ¿Qué se hace entonces con los que están contagiados? ¿Se dejan en la calle normal, doctor? No, no pues eso se tiene que concluir, su salud De eso no se ha vuelto a hablar, ¿qué no, usted no dice, espérese, doctor? Porque en principio eh, le llevaban agua y lo aislaban Con la gente que queda positivo, con la, con la prueba PCR, ¿qué hacen? ¿Lo dejan en su casa? Eh, ¿Siguen la gallera? ¿En el drink, ¿En el comadón. El doctor se nos, fue, no, se nos fue, por eso es muy interesante. No, él está ahí, él está ahí. Vaya, liberan ah. la llamada, muchachos. No sé si él me escuchó, el doctor. Porque eh, imagínense ustedes, él si está un... ahí. Que en lo que es el seguimiento Se está cortando, doctor. Qué pena. Vamos a ver. Porque sería interesante que nos responda esa pregunta. ¿sabes? ¿Qué pasa, doctor, con los que dan positivo a coronavirus? ¿Quién les da el seguimiento? ¿Dónde se guardan? ¿Qué hacen claro. ellos? Sí, claro, porque si yo, si, por ejemplo, yo me hago la prueba hoy doy positivo y sigo en mi casa O eh, no digo sin nada. ningún tipo de supervisión o me quedo callado y voy a contagiar a la familia completa. Doctor. Wow, usted nos... a contestar. Ok, bien. El seguimiento domiciliario no se está llevando como se llevaba al inicio. De y eso es un déficit. Eh, me, el Ministerio de Salud Pública debe arreciar sobre esa me, metodología. Porque cuando se identifica a un positivo, hay que ver la vulnerabilidad de las demás personas que viven con él. Y ese es un punto sumamente importante, el cual se está perdiendo. Al igual que el cambio de las horas, el, el disminuir la fuerza con las medidas, eso también va en detrimento para poder contraer eh, este Doctor, eh, muchísimas gracias estuvimos conversando con el doctor, ahí, eh, doctor? Bonilla el doctor El Marcos Bonilla, director provincial de salud acá en San Francisco de Macorís y la provincia. Gracias por las informaciones. Vamos nosotros entonces, seguimos con la pregunta del día. Vamos a leerla para que usted nos dé la respuesta. ¿Qué piensa al respecto? Y nos escriba. Así es, es la siguiente la pregunta.